biberón es la única herramienta para la alimentación del bebé, en algunos casos desde el nacimiento. La alimentación con biberón tiene técnicas concretas de uso, tanto en la preparación de la leche adaptada como en la forma de utilizar y limpiar un biberón. La alimentación óptima de un bebé, por razones muy poderosas, es la lactancia materna, pero si por razones de enfermedad, madres con VIH o bien porque la madre decida desde el principio dar a su bebé leche adaptada o maternizada o a partir de los 4 o 6 meses, la alimentación puede hacerse perfectamente mediante leches adaptadas y el biberón.